Bienvenidos al módulo 4, Igualdad en la Discapacidad. Este módulo aborda sobre todo el anonimato en el cual las personas con discapacidad se han desarrollado y han vivido a lo largo de la historia. Cómo poco a poco se ha ido cambiando la exclusión de las personas con discapacidad a lo que actualmente tenemos en nuestras manos como un desafío que es la inclusión real de las personas con discapacidad en la sociedad y en la educación superior. Entre las problemáticas analizadas se encuentra el limitado acceso de las personas con discapacidad a la educación, a los servicios de salud y a su participación en general en la sociedad. Esto ha avanzado, esto ha mejorado. La Constitución del Ecuador reconoce los derechos de las personas con discapacidad Existen políticas nacionales que significan un cambio radical en la concepción misma de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Sin embargo, resta mucho por hacerse. La educación superior también, por ejemplo, incluye acciones afirmativas que permiten el ingreso supuesto en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Sin embargo, no se han hecho aún, en todas las instituciones de educación superior, adaptaciones ni físicas, ni metodológicas, ni tecnológicas para dar, en realidad, el paso hacia lo que sería una inclusión y una participación efectiva de las personas en situación de discapacidad. Quedan, por lo tanto, planteados algunos desafíos para nosotros como actores de la educación superior. Existen buenas prácticas, Existen algunas buenas experiencias, se las está realizando a lo largo y ancho de la patria, de nuestras propias instituciones, pero el camino es todavía largo por recorrer. Luego de esta introducción, se pasa al ámbito conceptual. Uno de los elementos que vamos a introducir es la necesidad de un cambio de referentes por el cual el grupo sin discapacidad, deje de ser concebido y de concebirse a sí mismo como el referente neutral y universal de las personas con discapacidad, referente del cual ellas se desvían. Igualmente, entre otros puntos se aborda el uso del lenguaje que construye la discriminación y la relación de la situación de discapacidad con variables de pobreza, de género, en el contexto de la interseccionalidad. Otra sección aborda las orientaciones generales que incluyen, entre otros, las medidas de accesibilidad, de adecuación metodológica y evaluativa, un conjunto de elementos de carácter tecnológico que deberán ser adoptados para las personas con distintos tipos de discapacidad. Igualmente, el trabajo que se debe realizar para asegurar la culminación de los estudios en la educación superior por parte de las personas con discapacidad. En este módulo, como en los anteriores, ustedes van a encontrar enlaces al documento en sus respectivas subsecciones o unidades, así como a dos entrevistas sumamente interesantes. La primera es a Javier Torres, vicepresidente del CONADIS, quien plantea la necesidad de transversalizar una política pública de defensoría para las personas con discapacidad y de la generación de la empatía en la ciudadanía. Sostiene que el problema no son las personas con discapacidad, sino la incomprensión. Propone la plena participación de las personas con discapacidad como actores en la política pública y en la planificación capaz de responder con pertinencia a sus necesidades. Él sugiere que la propia educación superior invite a las personas con discapacidad a resolver los desafíos que nuestras instituciones tienen. La segunda entrevista es a Lourdes Armendaris, vicerectora académica de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Ella aborda el proceso de avance institucional en materia de inclusión a personas con discapacidad y nos cuenta que actualmente la UT tiene 74 estudiantes, 40 empleados y 4 docentes. Se ha pasado a una inclusión real, nos afirma Lourdes Armendaris. Enfatiza en una educación como bien público, en el rol de las acciones afirmativas en busca de la equidad, en la urgencia de realizar adaptaciones metodológicas, de ofrecer apoyos tecnológicos y otros procesos reales, pero ante todo, ella considera el desafío primero es la sensibilización y la capacitación de todos los estamentos universitarios. Siguiendo la estructura de todos los módulos, este incluye también enlaces a los lineamientos que les son sugeridos a ustedes para que los evalúen. Lineamientos en el que hacer general de la institución educativa sea esta investigación, formación, vínculo con la comunidad o institucionalización. A ustedes resta entonces el trabajo de evaluar esos lineamientos y adaptarlos a su realidad en función de los avances que pueden haber ya ustedes cumplido y en función de los desafíos pendientes que juzguen como prioritarios. Igualmente vamos a tener Varios ejemplos de buenas prácticas que se han realizado y se están realizando en diferentes IES en el país. Algunos de ellos también son de carácter internacional. Una de estas experiencias que estamos asumiendo como el estudio de caso para este eje es el de la Universidad de la Concepción en Chile con su aula de recursos tifotecnológicos dedicados a las personas con discapacidad visual. Finalmente, tendremos para ustedes un conjunto de actividades interactivas como en todas las anteriores. Ustedes van a tener la posibilidad de reflexionar y de dialogar sobre las entrevistas y los contenidos que proponen los entrevistados. Van a poder igualmente realizar un estudio personal de sus saberes sobre la discapacidad, una reflexión individual y colectiva que les permita en realidad, ubicarse frente a sus conocimientos, frente a su empatía y también plantearse algunas ideas propias y colectivas sobre lo que debería ser la tarea de la inclusión de las personas con discapacidad. Este módulo, como los anteriores, incluye un componente de evaluación y también contará con el apoyo de los tutores que están listos a acompañarlos.